Hola, buen día. No, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, nos convoca un tema que es este, muy interesante y no es la primera vez, ¿no? porque recordemos que vienen trabajando en esto ya desde hace un tiempo. Estamos hablando de la entrega de una vivienda sustentable y ecológica construida con ladrillos PET. Les diría que Junín se ha transformado en el símbolo justamente de este tipo de construcciones eh, y esto se ha hecho junto a la ayuda o gracias a la ayuda también del programa Vendimia Solidaria de la Fundación Grupo América. Cuéntenos un poco más porque no es la primera vivienda que se entrega a este tipo, ¿no? No, no, ya llevamos varias varias viviendas, no solamente los de la Vendimia Solidaria, sino que tenemos varias también construcciones desde el municipio para colaborar con la gente y bueno, no solamente son las tejas, no solamente son los ladrillos, sino también las tejas, uh -huh. hay un calefón solar que también hacen los chicos de la planta de reciclado con un punto limpio, Muchos artefactos de la casa están hechos de impresoras 3D, también de nuestra planta de reciclado, y siempre, con, siempre trabajamos con materiales reciclados, ¿no? esta, esta es la idea, tratar de, de transformar esto que nos llena los basurales en cosas útiles, como, como estar viendo todos esos ladrillos son realizados con botellas PET, que son las sí, mismas vale. que nos tapan los cauces de riego, Ajá. que, bueno, que contaminan, Cuando bueno, todo eso lo transformamos en ladrillos para poder construir vivienda para, viviendas sociales para nuestro departamento y nuestros vecinos. Y que a la vista, le digo, la verdad no, no se distingue, ¿no? Se ve como si fuera una construcción normal. Este... No, absolutamente normal, tiene mejores características, siempre lo decimos, mejores características que el ladrillo normal, el ladrillo cocido, por un montón de cosas. Por un lado, no degradamos la tierra, porque sabemos que el ladrillo cocido se hace con tierra. claro Segundo, no quemamos árboles para poder cocinar uh -huh. ese ladrillo. Y tercero, esta botella de PET, este plástico que, está, que sabemos que va a contaminar por 100 años, bueno, lo transformamos en algo útil y lo ponemos en una casa. Y tiene esta característica el ladrillo que tiene una muy buena coeficiente de transmisibilidad térmica, significa uh -huh. que no pasa el frío ni el calor, lo cual sí. hace que gastemos mucha menos energía en esta casa para poder tanto calefaccionarla como refrigerarla, o sea, no tenemos claro. que colocar gastar tanta electricidad para el aire acondicionado, para un ventilador, ni tanto material para calentarla como gas o lo que sea que usemos para calentar la vivienda. Héctor, ¿y cómo es la función o cómo es que triangulan con Vendimia Solidaria justamente para poder llegar a quienes lo necesitan? ¿Cómo se establece ese mecanismo? No, no, normalmente lo hacemos en, como un acuerdo con la gente de Vendimia Solidaria y siempre con una familia del departamento de Junín que tenga bueno, serios problemas de, de salud, eh, una carencia importante y bueno, es donde la gente a veces no puede calificar para otro, para otro tipo de plan de vivienda, entonces nosotros vamos por la ventimia solidaria, y hacemos el trabajo junto con la fundación para poder entregarle esta vivienda a esta gente. Ajá. Llevamos creo que algo de cuatro o cinco o más que Mario, o sea, yo llevo dos en mi gestión, Mario ya entregó cuatro o cinco más, uh -huh. eh, así que bueno, seguimos trabajando de esta manera para darle la solución a esta gente, y bueno, el costo también lo achicamos mucho porque realmente trabajamos con muchos materiales que hacemos en nuestra planta, que si bien tienen un costo real, pero como claro. no están en el mercado y los, los hacemos nosotros lo mismo, podemos achicar los costos para esta familia. Le hago Hace las últimas vida. consultas, este, Héctor, justamente volviendo al tema Vendimia Solidaria, quienes lo necesitan, ¿se contactan primero con Vendimia Solidaria y después con ustedes? ¿O hay una tarea ahí en conjunto que es casi permanente, es indiferente de cómo lo hagan? Es una tarea en conjunto, es indiferente de cómo llegamos, los datos los vamos viendo. La misma gente del municipio también está detectando permanentemente estos casos. Bueno, por supuesto, y lo que llega a través de Vendimia se evalúa cuál es el caso más necesario. O sea Por supuesto uh -huh. que quisiéramos hacer más, pero bueno, vamos haciendo en distintas, en distintas formas de construir, ya sea vivienda a través del IPB o vivienda a través de crédito que trae el municipio, y bueno, y estas muy particulares que realmente son muy necesarias, y bueno, y colaboramos también con esta, esto este, este muy importante que es Vendime Solidaria, ¿no? Esto queremos sumar, sumar cosas. Y llegamos de cualquier manera, llegamos al caso que más lo necesite. Seguramente se nos queda alguno, seguramente nos equivocamos, pero tratamos de hacer el filtro lo mejor posible para poder llegar a esas personas que no tendrían otra alternativa. Eh, Héctor. ¿Hay venta al, a, al público de este tipo de, de, de, de ladrillos o, o no? A ver, de, pasa que no solamente la planta Junín Punto Limpio, no solamente son ladrillos. O sea, ladrillo es uno de los productos, la teja es otro producto. Sí, hablo, hablo, en general, hablo en general. En general hay artículos que sí y artículos que no. El ladrillo en particular no, porque tenemos una producción baja todavía, estamos tratando de tecnificar y creo que este año uh -huh. lo vamos a lograr para ya sí poder... Eh, realizar una línea más automatizada de ladrillo para poder tener, generar mucho más ladrillos diariamente, para poder inclusive, ya hemos tenido charlas previas con el Instituto Provincial de la Vivienda, con el Ministerio de Infraestructura, para poder construir una parte de las viviendas del IPB para construirla con este ladrillo que tiene muy buenas características. No todas las casas, claro. porque no, daría, no tenemos la infraestructura todavía para esa cantidad de casas, pero sí una parte de estas casas. Eh. Después tenemos, o sea, lo que es madera plástica sí se vende al público, que son los postes de madera para la viña, uh -huh. que eso sí se vende, una empresa que está, trabaja dentro del, del Junín bueno. Punto Limpio, que es un particular, con toda la ley como uh -huh. corresponde, y ellos sí venden al público los, los postes de madera o madera plástica en general, que también es claro. muy bueno. Pues dentro de este poste de madera lo que va es todo el plástico que uno tira, o sea, desde a, hasta la bolsita del supermercado está metido adentro del poste. Claro. O sea, esta bolsita que la vemos enganchada en la ruta, en los alambrados. Bueno, acá estos chicos los van buscando para poder hacer postes uh -huh. que quedan ahí para siempre, porque realmente la duración es, es muy es, buena, claro, muy bueno. eh, para, que, para que dure mucho. Bueno, y así también hoy tenemos el reciclado de lámparas de sodio y LED, lo hacemos también en la planta, todo el alumbrado público que se va reconvirtiendo lo transformamos. En vez de, de sacar la luminaria vieja y tirarla en un galpón, nosotros la reciclamos a LED, Qué la bueno. desarmamos, la reciclamos a cero y le colocamos tecnología LED. Para no tener ese galpón lleno de luminarias viejas y aparte claro. también es la única planta en el país que lo hace, esta, esta planta de reciclado de luminarias sodio led, uh -huh. es la única en la Argentina, el único municipio nacional, el único en la Argentina, no hay ninguna claro. empresa que lo haga de esta manera. Eh, y al... le podemos vender eso sí a los particulares, a los uh -huh. municipios que de hecho lo hacemos para poder venderle la, claro. esta luminaria reciclada. ¿Y a través de Vendimia Solidaria tienen ya comprometida la entrega de alguna otra vivienda a lo largo de este año? Sí, por supuesto, ya, ya hablamos con la gente de y por supuesto que este año, todos los años cumplimos el mismo, la misma gestión, digamos, esto se va cumpliendo y se va prolongando en el tiempo, el compromiso es seguirlo haciendo de la misma manera y seguir colaborando de la misma forma con una familia de Junín a través de la Fundación de Bendime Solidaria, que nos parece excelente que lo hagamos, así que sí, por supuesto que sí, este año vamos otra vez por otra casa. Héctor, le mandamos un abrazo, muchas gracias, ¿eh? muy amable como siempre. No, por favor, muchas gracias a vos por el llamado. Que tenga una buena jornada. O